Presento Este es mi Falcon, es un Falcon 1962 que lo hice completamente yo en casa eh, Lo desarmé completo, le hice suspensión neumática, tiene TVA 8 milímetros como te había contado eh, Le hice pintura, le hice el techo, todo con metal flex, colores candy El diseño también se lo hice yo, hice motor Proyecto Yankee 1962 Lo tenemos acá en pantalla el Instagram de Leandro Impresionante, la verdad que yo cuando lo vi me voló la cabeza. Me encanta todo lo que es Low Rider, me encanta desde chico toda la movida de lo que es el, el GTA San Andrea. Eh. Yo creo que ha, influen ha influenciado a todos los pibes en, en lo que es la movida esa, la música, tiene, tiene muchísima historia este, todo lo sí. que es el Low Rider. Y sí, sí, viendo... sí, sí, siempre. Desde, sí, desde chico jugando a los, a los videojuegos, al GTA o. O ni bien viendo videos también en YouTube cuando era cuando era chico también había mucho los rider y era algo que no se veía no sé no sé no no hay acá no no hay mucho. Eh, ¿Vos lo armaste en el garaje de tu casa? Tengo entendido. Así es. No se lo puede creer eso. Completamente en el garaje de casa. Decir que <ríe> Decí que acá la familia me aguanta y, y bueno. De a poquito Ajá. le fui le fui dando vida, ¿no? Lo traje completamente oxidado, sí eh, desarmado. Contame un poquito de... la historia de, de cómo lo conseguiste, cómo lo compraste, si te acordás del oh. precio. Eh, me salió... ¿En qué año? Hará unos cinco años atrás. Sí, cinco años. Me salió... Eh, si mal no recuerdo, era algo de mil pesos, el Falcon estaba destrozado, destrozado completamente, estaba recontra, podrido por todos lados, puerta, piso, zócalo, las punteras, todo, todo, todo, todo, lo pagaste y más lo, o menos caro porque es 62, no? Claro, es eh, 62, por, se sí, ya, ya casi ni servía el auto directamente, pero lo traje a casa lo desarmé completo el primer día y me puse a limpiarlo porque era estaba lleno de, de excremento de rata porque se ve que tenía como una cucha ahí y sí, no tenía no, no, no tenía en otro lugar para estar la rata, ahí adentro. Así que el primer día lo traje y me puse a limpiarlo completo. Y nada, los días posteriores que después de eso fueron desarmar puertas, eh, lijar, hacer las reparaciones de chapa eh, más o menos lo que podía hacer lo hacía y, y si no lo iba dejando para el fin de semana, porque como yo laburo toda la semana, eh, es medio, medio complicado hacer un poquito cada día, porque a veces uno quiere hacer mucho, o sea, quiere lijar mucho o quiere soldar muchas partes y a veces no se puede, entonces hacía lo que podía en la semana y el fin de semana le metía pata. Como se hicieron los 60 años del Falcon y yo quería llegar sí o sí con el auto, me puse a terminarlo, pedí dos semanas de vacaciones en el laburo Y las dos semanas fueron más de 12 horas todos los días No había fines de semana esa semana No había fines de semana, no había nada Comía así rápido y me iba abajo y me ponía a trabajar en el auto Para poder terminarlo para los 60 años Así que lo terminé hasta donde pude Llegué a pintarlo completo, pero me faltó el capote y bueno, eso es lo que me va a quedar. Por suerte, el ruso, el ruso Garage, me ayudó a, a terminarle unas ondulaciones, una par unas partes que tenía mala el capote abajo. Y bueno, ahora está con antióxido el capote. Pero bueno, lo próximo que se viene es pintura en el capote. Sí, no no hay. No. O sea, si bien todo es, es son mis amigos los que llevan la cultura hace, hace un tiempo ya, eh, tanto con las bicis como con los autos, mini sale con su caprice y bueno, con toda su, su pintura. Él se dedica directamente a eso, a la pintura low. Eh, tiene un taller. Eh, después Marce con todas las bicis lowrider de Low Barrio eh, se dedica a todo lo que es eh, bicicletas, lowrider, tanto el trenzado de, de partes, cromado pinturas, todo ese tipo de cosas, él, él se dedica. Hay mucha Pente gente grande. interesada, muchísimas, sí. Muchos se acercan, muchos preguntan por la pintura, por la suspensión. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la neumática. Me gustaría que me comentaras tu experiencia este, y más o menos cuánto te tocó renegar, eh, un poco de, también de precios, eh, un resumen de lo que es la neumática de Falcon, porque me imagino que no es llegar y poner, tenés que adaptar un montón de, de detalles ahí. Y sí, de, es dependiendo también lo que vos quieras hacer con, con la neumática, ponele, yo en mi caso yo quería que el auto baje completamente, se apoye en el piso. Ahora, si vos querés poner la neumática en Falcon, podés poner la neumática y sin que baje al piso y no tenés que modificar tanto. Yo tuve que modificar mucho porque quería que el diferencial se embuta arriba en el falso chasis, quería que las parrillas eh, suban por arriba del falso chasis también adelante y eso es todo un laburo que, que lleva su tiempo. Ahora vos querés poner una neumática, podés ponerle una neumática al Falcon, pero bueno, no va a bajar tanto, lo que sí va a subir como una altura normal de Falcon, ponele y lo que es en el andar eh, se siente la suspensión más dura que la original pero en, en calle acá del barrio ponele ahora vos lo pones en autopista y lo planchas al auto y el auto es un karting, se maneja recontra bien donde vos querés doblar para esquivar un pozo el auto ni se mueve, es, es recontra estable eh, es muy bueno, para lo que es ruta es muy bueno. Ahora para lo que es así en, en ciudad y acá en el barrio y todo eso, es, es duro. Es duro y queda como, como rebotando también el, el auto porque no tiene mucho recorrido el pulmón. Por lo menos en, en mi caso, que yo lo, el auto lo tengo recontra Y ese también lo armaste y, todo vos. Claro, lo armé yo, lo pinté yo, aerografía yo. Tiene trampa de agua, tiene un compresor. Tiene reloj de medición, tiene ocho electroválvulas, lleva dos electroválvulas por pulmón. Eh, después tiene una central con control Bluetooth. Eh, y después tiene un control individual con cable eh, en el interior. Vos a eso lo podés manejar tanto con el control, desde afuera del auto, como subirte dentro del auto y manejar las palancas. Las palancas para, para levantar el, el auto. Y la mía es una suspensión de VAO, 8 milímetros. Eh, y nada, es, se la banca. Se la banca porque es una suspensión para porte pesado. Claro, un auto pesadísimo, sí. Suspensión para porte pesado significa que tiene que tener eh, los pulmones bilogulares, se llaman que son los pulmones que, que, se, que se abren y se cierran así, en dos partes, bilobulares. Claro Después, ¿Y vos quieres comprar eh, suspensión para un auto común, un Gol, un, un Corsa, sí, la la lleva tienda. unos cuellos largos de suspensión, que es una goma que va apretada arriba y abajo, y es una goma común que soporta un peso normal. Ahora, si querés un auto pesado o camioneta, tiene que ser sí o sí bilobulares. ¿Y el tema de precio hoy en día, más o menos, sabes algo? En precio hoy en día, solamente la suspensión. Para está pasarlo a dólares, viste. Quizás este video lo van a ver en cinco años, lo pasamos a dólares. Claro. Y van a enterarse y cuánto está, va a valer. Está, creo que algo de 400 mil pesos solamente la suspensión. Después de ahí tenés que sumarle Lo que te van, lo que te lleguen a cobrar Que debe ser casi lo mismo Que la suspensión Debe ser otros 400 mil pesos ¿Para Así instalarlo? que llevarlo a instalarlo Te debe salir 800 Con suspensión completa Más o menos A ver Unos 2.500 dólares aproximadamente Más o menos Bastante plata. Bastante plata. Sí, yo en, en su momento, eh, que lo quería hacer, bueno, me costó un montón. Tuve, como te dije, te dije, tuve un año eh, juntando plata, monedita, haciendo obra extra en el laburo, metiéndole de todo y tratando de meterle también acá en casa, hacía reparaciones acá en casa, arreglaba todo. Y bueno, estuve así un año hasta que pude juntarlo, por suerte. Y nada, después cuando pregunté para la instalación, que me dijeron que era lo mismo en precio que lo que era la suspensión neumática, porque no hay gente que se dedique a hacer suspensión neumática para, para autos pesados como los Falcon. Si bien Eso hay gente que decir, se, dedica, claro, se dedica a los corsas se dedica a los gol y todo ese tipo de autos que son más livianitos, bueno, en Falcon no había. Así que me tiré a hacerla yo y desarmar todo yo y bueno, hacer todo el quilombo. Sí. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Este, me imagino que te va a descansar. Este, y bueno, gracias por ser parte del festejo de los, los 70.000 suscriptores del Rincón del Sport. Dale, muchísimas gracias, André. Te felicito por, el, por todo lo que se logró desde el comienzo, porque hace bastante que, que, que estás. Eh, y bueno... Un saludo a vos, a la gente que nos está viendo y a Dalmec que nos esperó hasta ahora <risa> que nada, no, que, que ya, ya, ya, ya corto decirle a Dalmec así que nada, un saludo grande un saludo grande entonces Andrés nada Leandro, un abrazo grande nos estamos viendo